Y me preguntas qué es Es la vida lo que buscas Pero aunque la tengo en mí Esa vida a mí me asusta Esperando que algún día Se pongan las cosas bien Nos va pasando la vida Y nunca llega ese bien Paso a paso llegamos, en algún lugar estará Esa paz que deseamos, que nos hace caminar En algún lugar debe estar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 Siempre te llega un desastre Y así los días van pasando Todo atrás se va quedando La suma es por siempre igual Un día que viene es otro que se nos va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 Paso a paso llegamos al lugar Algún lugar estará Esa paz que deseamos Que nos hace caminar Y si preguntas qué es Es la vida lo que buscas Pero aunque la tengo en mí